Buenos días y bienvenidos a los canales de la Historia. ¿De la Historia? Mm. No. Tenemos algo muy importante que contaros. Nos llevamos documentándonos todo el verano. Por eso durante el verano no hemos sí. colgado vídeos. porque ¿dicen? a cuando llegó el verano nos llegó un calentón y estuvimos investigando sobre una noticia que hemos encontrado, que nos pareció muy relevante. Tuvimos que parar todos los proyectos que teníamos incluido Y Ahora estamos otra vez en ello, pero esto es otro tema, porque este es más importante. Hemos estado investigando mucho y hemos llegado a una serie de conclusiones, en base a varias fuentes. Vamos a hablar del virus, un tema muy trascendente. Todo el mundo habla de ello, pero todo el mundo se equivoca y no saben en qué. Y nosotros tenemos la clave, lo hemos estado estudiando mucho. Bueno, sin más, os presento a mi con Tortulio, camarada. Cuéntanos, virus es un cuerpo, un cuerpo celeste que está ahí y amenaza con destruir todo, todo el mundo. A ti, a mí, a, a la señora que pasa por la calle, a todos. A, a ver, yo lo que he estado estudiando, y me ha quedado claro, que aquí todos los que informan llevan una borrachera mental de la hostia. Porque, a ver, a ver, como decía el investigador Dimitri Rusiñov... Vamos por puntos. Hombre de letras. Punto, señor. Uno. Punto señor. uno. Punto uno. Punto uno. Punto uno. A ver, una cosa es Nibiru, otro es el planeta X. Bueno, es que lo llama así. Y luego está la pelotita de Plutón, que es la que de verdad, científicamente, el señor Kuziñoz demostró que está. Y que se está acercando. Pero que no cunda el pánico. Que no cunda el pánico. No, no, no tiene que continuar el pánico porque Plutón es muy pequeño. Si viene, no pasa nada. No pasa nada. <risa> A ver, luego... Lo... Punto, punto dos. A ver, el punto número 2 desde un punto de vista de, experto en física, de, no es claramente posible que ese planeta exista. O sea, están hablando mucho. Yo creo que lo hacen para tener vistas. Y no saben de lo que están hablando. A ver, queremos datos objetivos. Claro, porque, a ver, a ver, a ver. A ver, venidme a venir? No, a ver. Está viniendo. La cuestión es cuándo y por dónde. Hay mucha literatura alrededor, pero hay mucha que está mal y eso despista. Nosotros la hemos reunido, la hemos desmembrado, la hemos repartido, la hemos vuelto a reunir, hemos hecho una tortilla, hemos hecho de todo. Y los resultados son los que son. Está claro, la mayoría de gente coincide en que viene por, por Orión. Pero tú, según tus cálculos, eso no es correcto, ¿no? eso no es correcto y te lo voy a demostrar lo voy a demostrar o sea me cago en Dios. lo demostré mira mira lo, lo tengo por aquí como dice el astrofísico Peter Putin Peter de Putin me cago en Dios. sí el señor Peter lo ves mira mira búscalo el Yugoslavo sí no? sí sí el Yugoslavo el, el Peter Putin mira. señor Putin el señor Putin dijo claramente que no tenía clarosidad por Orión o por las Pleiades, pero por el otro lado. Me cago en deuf. Te lo explico otra vez. A ver. Peter Putin decía, señor Putin, decía, señor Putin decía en estos papeles que por ahí no entraba. No entraba ni salía por ahí dicho. No. No. Me cago en un más allá de las Pleiades, pero por el otro lado. Las Pleiades están al lado, ¿no?, de, de Orión. Tampoco hay tanta distancia entre lo que decía el señor Putin y lo que se está diciendo ahora. No están tan lejos. El señor Putin es... Tú, tú te refieres por el, por el otro lado. Me cago un deu. ¿Por el otro lado? Te lo voy a explicar. Mira, ya verás. Espera, a ver. espérate. Espérate para el lado. Mira. Ya verás. Mira, verás que información... Esto no te lo vas ni a creer. Mira qué mapa, más bien hecho. Aquí lo tienes. Claro, ahí se ve totalmente claro. Es el papel que me faltaba. Bueno, ¿qué, qué, qué tienes que decir de esta teoría? Lo he hecho bien, ¿no? Yo he trabajo en este verano. Todo verano para. Ya no me veía ni. me Ni me veía en verano. Ya, en verano. <risa> ni me veía en verano. Ya, en verano. Bueno, yo soy el elegido, no sé de qué me estás, no sé de qué me hablas. Vamos al punto Hablamos. tres y medio. El señor Sitchin también, también hablaba de, de Nibiru, este misterioso planeta, pero él lo situaba en otro lado. Tú como la ves, esta, esta teoría la desmontamos, ¿no? ¡Falso! ¡Esto falso! A ver, el señor Sitchin, para empezar, ese tío no era experto en traducción. Era un gente de la CIA y eso despista. Por lo tanto, a ver, como bien decía el señor Roberto Yamarov. Hombre, Roberto, toda la vida. Señor Yamaroff, a ver, Roberto Yamarov, te puedo decir que era un cualquiera. Entonces, él hizo unos experimentos con unos catalejos, el que miraban al espacio y entonces vieron a Plutón. Pero, ¿qué pasa? Unos dicen que ese Plutón es el planeta X. Otros dicen que es el puto otro nombre del Zacarías de los cojones, pero qué pasa, que están mal informando, están desinformando, nos están contando historias que no nos apetece escuchar. Me cago en lo único que queremos es la realidad de si viene o no y lo demás es piltrafa. Que claro, si viene va a venir o no va a venir, va a avisar antes de venir. ¿Cuándo y cómo y por dónde va a venir? Ese es el punto número. Ocho. Y con esto y con un bizcocho. Nos coméis el chocho. Bueno, a ver. Entonces, estaba la otra experta llamada Lidia Cantudo. Lidia Cantudo, sí. ¿No la conoces? Mira, la señorita Lidia Cantudo. Correcto, sí, correcto. Lidia Cantudo. Y poco más, señora Cantudo, ya que quieres más que te diga. ¿Qué que te diga más? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? llegan Cantudo, ¿qué decía Lidia Cantudo? Bueno, decía claramente no que hay grandes diferencias entre. Entre una torta y un embudo, ¿no? Eso decía. Exacto. Entre una torta de papas y una torta de cuaresma. ¿Qué prefieres? ¿Torta de tortas torta de cuaresma? <risa> o la salchipapa. La conclusión es que va a venir por detrás. Va a venir por detrás a regañadientes. No lo vais ni a oler. No lo vais ni a oler. Me cago en Dios. No lo vais ni a oler. ¡A la cara! Todo gilipollas. Mira qué diseño. Mira, mira qué mapa es. A ver... Como decía te lo voy a contar. Peter. A ver. <ríe> <ríe> Esto no es serio.